Estamos aquí en un nuevo vídeo este vídeo tiene una prolongación aproximadamente de 15 minutos vale Estaré mostrando la casa survival que me he hecho para o sea, los bros compas eh, Los bros compas, los bros plays que pronto estaremos anunciando nuevos vídeos O sea la casa está quedando rechida la he hecho parte survival, parte creativo Pero la idea es de un survival ¿no? No he llegado todavía a leer ni cosas así O sea, máximo... Máximo, ¿qué? Nether, casi Nether, pues O sea, el portal y la vaina, ¿verdad? Vale. Estos carteles, pues claro, son del Nether Pero bueno, como saben, hay partes de creativo, ¿no? Entonces, o sea, la mayoría está hecho en creativo Pero, o sea, es como si fuera un survival Ellos, pues, lo jugarán en el survival Yo soy el único que lo ha construido Así que, pues, sin más preámbulo, vamos a jugar vale. Aquí está el cuarto O sea, el cuarto que vendré explicando Así Sí. Vale, cuarto de Juan ellos y Más vez, ¿okay? Tenemos aquí dos soportes armaduras más. Aquí dos. aquí Tenemos aquí la luz, toda pro para los pros del canal. Aquí la cama de Más malos, Y aquí mi cama. Como él le encanta su camita azul claro. Y a mí me encanta el azul oscuro. Yo soy pro. Como lo dice mi misma skin, papu. Ajá. Eh, aquí está como nuestro escaparate. Los rojos le lo pertenecen a él, los azules a mí. Aquí tengo el mío, papu, un puro diablo Este, tenemos acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Tenemos aquí una mesa de encantamientos Y tenemos aquí lápiz lazuli Y obviamente adivinen, experiencia X. Tenemos aquí el, el cuarto de pollo Y el cuarto de luxor Pero me acordé que no era luxor si no era LuxLore, LuxLore, algo así. Pero voy a hacer que los dos, ya que los dos son tan buenardos amigos, que los dos compartan cuarto. Así será más fácil pues, para todos. A ver, ¿cuánto llevo ya de grabación hablando, pajera. Ya un minuto. Eh, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ay, no quiero romper ningún cristal. Ay, no, venga, chinga vale vale ¿Por qué tarda tanto ¿por qué pica más rápido dentro que esto o sea no entiendo no entiendo no entiendo vale aquí vale, piquemos aquí piquemos arriba uno arriba, dos uno dos uno dos listo vale ya está su cuarto el cuarto de los niños vale aquí tenemos o a sea, esto de bp de bros place tenemos aquí todos estos cofres, estos dos, estos dos, dos, dos, dos, dos. Aquí tenemos tres armaduras de hierro para los tres. Aquí dos más. ah estos cofres están vacíos. Excepto este, que es el de la basura que traemos de afuera. O sea, esto fue porque encontré una aldea por allá. El camino ese de bloques que va por allá es para la aldea. Este, tenemos esto. Este está vacío, creo. si sí, esto está vacío. Este es donde están herramientas. Unas herramientas. Aquí tengo arcos en el de arriba eh, aquí tengo creo que eran picos Ajá. aquí tengo hachas me pasé con las hachas de pana y aquí tengo espadas ay ah, las hadas y aquí tengo la agüita y todo esto aquí tengo minerales de verdad me pasé con los minerales también tengo aquí el hornito eh, los cofres de hecho no tengo nada de aquí verdad no, no qué peces. Eh, tengo aquí full madera aquí y pues nada chicos, eso es todo lo que es la casa por dentro. Ahora vamos a enseñaros por fuera de la casa. Para normalmente llegaríamos por aquí, por lo que es esto, que sería o sea casa del equipo Bros Place. Y entonces sería puro lo que te digo. Si intentaran picar, pues no podrían salir porque está completamente pura. Aquí sembré un poquito de bambú que todos los días crece un poquito más. Aquí tengo una millonada de árboles de donde creen que saqué la madera. Porque la mayoría del mundo, o sea, la casa, por lo menos los vidrios de la casa y la mesa de engatamientos y eso, son sacados del, del creativo. O sea, ya que son cosas, pues. Ya saben. Entonces no, no tiene sentido. O sea, pero. Estoy usando, ahí me la juego todo, pero ya me dicen, ay güey, aquí tengo esto, ay güey, ¿cómo hacer que... Están vacíos. Imposible, ah, sí, sí, sí, está ¿Por qué en estos me puedo meter y en este no? No sé sí, si sí, puedo... Ah, qué pro soy. Mm, vale, tengo melones, tengo de estas cositas, remolachas creo que es. Mm. Tengo aquí el agua infinita que siempre hace falta. Eh, uf, uf, uf. Y tengo la caña de azúcar Que creo que de aquí no crece más Y no está dentro de un buen tiempo Así que ahorita la picaré Zanahorias eh, para multiplicar los cerdos Pero necesito es este, Trigo por ahora Pero antes de buscar trigo y eso Ahí tengo esto que es la vaina, la vaina conectada a esta Tengo aquí un hueco por ahí Para salir Eh wey, wey, wey, wey, Aquí hay algo flotando creo ¡Ay, ah, era un pollo, un pollo Vale. Uy, me está me está picando todo la Ush, chingado. Aquí tenemos, o sea, aquí esto todo. Uf, uf, me caigo, me caigo. Me caigo, si no me pongo las pilas, me caigo. Vale, este hueco es profundísimo, o sea, no sé hasta dónde llega, hasta ahí ya estoy llega, sí, ya estoy llega vale ahora nos subimos nos subimos señores subimos subimos señores no no no señores subimos por dónde era que se subía por acá por acá y terminamos subiendo vale tenemos aquí la campanita campanita campanita mm, campanita vale aquí esto porque tengo un zombie Tengo un zombie aquí, o sea, un zombie ahí metido y los pollos me están. O sea, me están. ¿Y qué, y qué hace? ¿Qué hace una vieja? Pues nada, voy a. Voy a buscar. Es que me hago trigo. Voy, me hago trigo. Vale, pues nada, chicos, antes de eso. Ahí tengo las verrugas del Nether. Y tengo el riesgo de la muerte. Eso salió natural. Lo que pasa es que, bueno, lo agarré de juguete. Vale, tenemos aquí el Nether. nos carga ahí, disculpen los sonidos que van a estar tan fuertes pero bueno vale, tengo un gast arriba o sea, güey un gast me dispara y me y cagué, cagué. cagué. Si, me lo... si me ve y cagué aquí tenemos esto esto es para cuando ellos llegaran y se dieran cuenta uff, güey No, no, puedes. vamos a dejarlo no, no, no, venga no, no, no, uy no, no, no, hay dos ahí... Hay dos Hay Venga capó Uff, uff, me quemé, me quemé. Me quemó, me quemó No, me voy para mi casa Me voy para mi casa El llanito debería curar estas heridas De mamá. Vale, me piro, me piro, me piro, me piro. Disculpen si no soy el audio es que cargo el teléfono para abajo, pues entiendo. Es confuso esto aquí. Vale, cerramos acá, cerramos acá. Y pues eso es todo lo que tengo aquí por ahora. Ah, además de.. de, de, de, de, de... Eh, ¿Y por qué me dio hambre? ¿Y por qué me da hambre? Bueno, pues nada, vamos a reproducir a las vaquitas porque tengo un hambre. Vamos a ver. Ves, papá? sirve para algo en cultivos. usan desechos, menos... Y ahí poco a poco van creciendo. Vale, con eso comen estos bueyes. Yo necesito no he comida, pero es que me vas a picar estos melones. Lo que sí voy a multiplicar son los cerdos. Me quedo una zanahoria así y... Sí, sí. Ay, me voy a romper esto Y esto sí no sé si me este es el que se si me encontré Tanto para mí como comida Tanto para reproducir Como para los cerdos Vale, se está haciendo de noche Lo cual no me dio, No me No me gusta para nada Tengo Hagan hijos Hijos, papi. Vení, hace hijos con, a... con ella. Veo que te gusta. Bueno, no, no deja eso, bueno Pero quién quiere, quién quiere. Vale, tú. ¡Achín! ¿Y tú? ay, no me digas que me. No, los matar cerditos no me llaman. No, güey, los cerditos yo los tengo para comida de emergencia, para eso no. Oh, mira, cuánto fotos que se me vienen todas. <ríe> Uy, parece una puta Vale, vale, vale, vale, vale. Salto por aquí ya vamos en 16. No, llegando a 20... Ay, va de grabación? Ya dan 10 minutos de grabación, señores. Ay, ay mi corazón ni se me está descargando tan rápido. Atrás que no tengo internet y... Uy, esta porquería prendida. Vale, niña, hora del matadero. Matadero vacas. Come. Come. ¿Quién es la que ya tiene corazones? ¿A eh. <risa> no, no, <risa> mis vacas, me cago, malditos zombies, maldito Clique! me voy cagando en su madre! me no, no, no! No! Yo pensé que no iba a pasar! No! Mal... Güey, no! No! La casa! Me escaparon todas! No! Oh, Güey! Ay! Qué lata! Qué lata! No! Así no me gusta nada Na, Na, No! No! No! Qué lata! Qué lata! No, nah, güey, me quedé sin vacas Coño, qué arrechera. ¿Saben la arrechera que tengo? O sea, me acaba, se me acaban de morir las vacas, güey ¿sí? Las únicas vacas que te... ¿Qué me ha disparado? Ah, disparación Y aún no me pega el hacker Este hacker es lo que yo Venga, desgraciado. ¡Pum! ¡Uy! Dije ¡Pum! ¡Lo vamos a poner agua! Lo vamos a poner agua! ¡Lo muere, muere. Ah, defendiendo a poner agua! muere. agua! ¡Lo vamos a otro, Ah, puro francos. Ah, que quiero ver cuancas. Yo soy pro, papu. Yo soy pro, papu, ahora te ahogas. Por pendejo. Por pendejo, ahora te ahogas. Y no se ahogue, güey. Nada, nada, güey, no me gustó. No me gustó lo que acaba de pasar. Esta no va a salir de ahí, así que... No, no me hizo nada. Pero, no, no, no es justo, no es justo. O sea, güey, no me gustó eso que acaba de pasar. O sea, me quedé sin mis únicas vacas. Ahora tengo que hacer el triple de trabajo. Joder, pero tío, es que no se vale No es justo La vida en Minecraft no es justa, güey O sea, es que yo, yo lo vi yo pensé que no iba a pasar Yo juré que no pasaba Pero sí, pasó el desgraciado, pasó Ay, que no me lo creo, no me lo creo todavía Perdí mis vacas, güey Por suerte tengo riendas y puedo traer Pero eso es muy feo así muy así muy, muy feo no las tengo aquí aquí muchos con dos con dos tengo pero no güey esto comida por eso tengo aquí también melones aquí se sembré nada se me quitan los ánimos hasta de jugar Minecraft nada que no es justo, no es justo, no es justo vamos a ver si mis cultivos por allá crecieron a ver si me consigo una vaca te de aquí me tienen una recha oigan chicos, miren, miren, miren esto esto es una trampa, esto es pura grava yo estaba mirando un mineral que estaba ahí metido en la grava y miren se me vino abajo toda esta grava que pueden ver aquí o sea, se me vino abajo, ahí todavía flota grava o sea, fue de repente, de repente que se me vino la grava ¡Plota, García! ¡Plota! ¡Plota! plota, plota. <risa> García. Por rompiste, me, mis vacas, güey extraño, mis vacas Porque, me gusta esta aldea Porque, o sea, está Detrás, ahí mismo, detrás de mi casa Segundo, que, o sea, mira, ahí tenemos una... Para Va que vayamos encontrando, la vamos llevando. Güey, seré, seré imbécil. Es que esto de Minecraft, Minecraft de teléfono, aún no me acostumbro. Venga. Venga vaca venga. Venga, y no se, no se te vaya a ocurrir romper la rienda. Va acá. Chinga. venga vamos vamos a ver ya tenemos 14% 17 minutos no podemos llegar a los 20 a los 20 y cagamos y vamos a los 20 vamos vamos vaquita vamos nos vamos a tardar en este vídeo de verdad haré una segunda parte Tercera, cuarta y quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, No, me mataba. Paquita, estuviste cerca de tu fin. Que se siente haber sobrevivido a un creeper, vaquita? Y qué buenos mini zombies. Son súper difíciles de matar. Primero, difíciles de matar. Segundo, la vaca no se parkour. Uf, le pego a la vaca Venga, vaca Pero, ¿por qué le pego? En el infierno Le pego una vez más y la mato oh, Venga, sube, sube, sube, tú eres pro, tú eres pro. Ay, me voy bien. Le pegas a mi vaca Le pegas a mi vaca Y vamos a estar en serio de los genárticos chico desgraciado venga vamos pequeña venga vamos con cuidado con cuidado que esto es una trampa mortal pequeña venga venga venga vamos vamos apúrate vamos. Pues nada chicos, hasta aquí el video y grabo otro.